En el día de hoy vamos a empezar a dar respuesta a la gran pregunta de quién es Dios y qué significan cada uno de los atributos que tiene, como son omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Quizás lo sepa, pero hoy les quiero presentar un ejemplo que nos va a ayudar a entender más claramente estos conceptos.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 desarrollaron argumentos a favor de la existencia de Dios. Pero he aquí mi concepto de Dios de acuerdo a los conocimientos adquiridos a través de la lectura y mis experiencias por medio de los sentidos. Y voy a tomar como base para hablar de este tema el mismo libro que ha tomado la ciencia como parámetro para hacer sus investigaciones y llegar a sus conclusiones la Biblia, empezando por la definición misma de Dios, la creación, etc. De acuerdo con la definición que hemos visto, a Dios se le define como un ser inmaterial, eterno, que está en todos los lugares a la vez, que es poseedor de todo el poder que pueda existir e infinitamente sabio. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos oler, no lo podemos oír ni saborear. Es decir, que Dios es un ser imperceptible. También dice la definición que Él es omnipresente, que está en todos los lugares a la vez. Omnipotente, que tiene poder absoluto sobre todas las cosas. Omnisciente, que posee toda la sabiduría para hacer lo que decida hacer y hacerlo perfecto. También que es eterno, porque siempre ha existido y en Él no existe el tiempo. Por lo tanto, Él es eterno presente. ¿Están estos conceptos realmente claros en su mente y los entiende perfectamente? Si es así, entonces ya hemos recorrido el 80% de todo el terreno. Pero si no, permítame explicarlo para que estemos claros. A los seres que son inmateriales se dice que son invisibles y o espíritus. Por lo tanto, si Dios cumple con esa condición, entonces Él es un Espíritu. Ahora, veamos la definición de Espíritu de acuerdo al Diccionario Vox de la Real Academia. Y dice, Espíritu es una entidad abstracta, tradicionalmente considerada la parte inmaterial, que junto con el cuerpo o parte material constituyen el ser humano se le atribuye también la capacidad de sentir y pensar. ¿Qué esto significa? Que el cuerpo humano, si no tiene el espíritu, no tiene los sentidos ya antes mencionados, por lo tanto, carece de la capacidad de sentir o percibir las cosas. Y no piensa, puesto que el pensar es un atributo intrínseco del espíritu. Entonces, ¿qué concluimos de esta definición? Que un cuerpo sin el espíritu es simplemente un pedazo de materia inerte. Que el espíritu es lo que da vida, movimiento, sentido y poder a la materia. Y ese poder del espíritu es dado por la capacidad de pensar. Lo que quiere esto decir, que un cuerpo con espíritu, pero sin la capacidad de pensar, sería como una hoja arrastrada por el viento, sin rumbo y sin dirección. La definición dice también que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y de la única manera que un ser puede tener estos atributos es si todo lo creado, todo lo que existe, está dentro de él. Para que un ser en toda su esencia puede estar en todos los lugares a la vez. Todo, todo lo que existe tiene que estar o existir en él o dentro de él. Lo mismo. Para que él pueda tener poder y sabiduría absoluta sobre el todo, el todo tiene que estar dentro de él. Si puede entender estos conceptos de manera clara, le aseguro que lo difícil y profundo se le hará lo más fácil. Pensemos por un momento en el océano y todos los seres que en él habitan. El agua los está cubriendo a todos a la vez y al mismo tiempo, ¿cierto? Lo que significa que el agua es omnipresente para ellos ya que está en todas las partes de, de, de su cuerpo y en todo lugar en que se muevan. Si el agua decide ejecutar cualquier acción, todos los seres que en, ella, que en ella habitan son afectados a la vez, lo que indica entonces que el océano es omnipotente sobre ellos. Y como todo nace de él y dentro de él y ese todo mantiene un orden perfecto, es la razón por que él es omnisciente. Quizás este no sea el ejemplo perfecto, pero con un poquito de imaginación podemos ver lo que le quiero decir. Primero, que Dios es inmaterial y por lo tanto invisible e imperceptible. Es decir, que no se puede percibir a través de ninguno de los sentidos. Segundo, que es omnipresente, porque todo lo creado está dentro de él. Por lo tanto, su esencia y presencia están en todos los lugares a la vez. Tercero, que es omnipotente, porque como todo está dentro de él, él tiene absoluto control y poder de todo. Y cuarto, que es omnisciente, porque lo creado nunca podrá saber más que su creador, ya que lo creado es el resultado de un conocimiento previo a él. Tercero, que es omnipotente, porque como todo está dentro de él, él tiene absoluto control y poder de todo. Y cuarto, que es